Hola, este es el tercer vídeo eh, o la tercera parte eh, que estudia las, las estructuras musculares que va a eh, conformar el miembro superior. Eh, en este vídeo vamos a estudiar y a profundizar en los músculos del manguito rotador, que como veis son el subescapular, el supraespinoso, infraespinoso y el redondo menor vamos a seguir ayudando de esta página web para estudiar estos músculos. Empezamos por el subescapular. ¿vale? El subescapular es un músculo que va a cubrir eh, lo que es la, la cara anterior de la escápula. ¿de acuerdo? Se va a situar en, entre, entre lo que se sitúa entre la escápula ¿vale? y el músculo que va a ser el serrato anterior. Bien, este, en este músculo, como veis, las fibras van a converger todas hacia el proceso eh, o la apófisis coracoides, ¿de acuerdo? Para insertarse, como veis, en la tuberosidad menor. Por tanto, tiene dos inserciones. Una primera inserción que va a ser la propia eh, fosa subescapular, como su nombre indica, y la eh, tuberosidad menor del, del húmero. Eh, una de las acciones que vamos a ver que va a realizar es la rotación medial del brazo, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a este músculo. Vamos a, entonces, a cubrir, vamos a cubrir, por tanto, el cuadro que, que hemos visto en un primer momento. ¿Vale? La primera inserción, por tanto, ¿cuál va a ser? Vamos a ponerla aquí, en este color, la tuberosidad, ¿cuál va a ser? En el subescapular hemos visto que iba a ser en la tuberosidad mayor, ¿no? Perdón, tuberosidad menor. Tuberosidad menor, ¿vale? Menor. La inserción, la segunda inserción, ¿dónde se va a insertar? Bien, pues va a ser en la fosa subescapular. ¿Vale? Fosa subescapular. Y qué acción va a tener. Vale, hemos visto que la acción que iba a presentar era la de la eh, rotación, que iba a ser la rotación eh, medial del brazo. Eh, lo que pasa que eh, lo que sí me interesa recalcar y, y que ya hemos visto anteriormente es que la función principal es la de estabilizar la, eh, lo que es el hombro, la articulación del hombro. Y por eso voy a poner aquí estabilizar. Articulación del hombro. ¿De acuerdo? Todos tienen la misma función. Todos estos músculos, además de tener otra serie de funciones, la principal de todas es la de estabilizar la articulación del hombro. Bien, por tanto, el siguiente músculo que vamos a estudiar será el supraespinoso, y el supraespinoso, bueno, pues como su nombre indica, tiene su origen en la fosa supraespinosa. Se trata en este caso de un músculo que veis aquí que es piramidal, va a ser profundo, ¿de acuerdo? Está cubierto por, eh, va a estar cubierto por el trapecio, ¿de acuerdo? Debajo del trapecio nos vamos a encontrar con el supraespinoso, ¿vale? Eh, pasa por debajo para pasar por debajo de, del acromion, ¿vale? y se va a insertar, lo vemos aquí ahora, lo vamos a, lo vamos a aislar, y pasa por debajo del acromion y se va a insertar en la tuberosidad mayor del húmero, de acuerdo. Eh, es un músculo que bueno, pues tiene una bolsa subdeltoidea, se denomina una bolsa subdeltoidea a esta altura. ¿Por qué? Porque esa bolsa subdeltoidea le va a proteger del rozamiento ¿vale? del tendón del subraspinoso eh, para que no roce con el acromio. Las inserciones ya las hemos visto, ¿de acuerdo? Tiene su origen, una de las inserciones es en la fosa supraespinosa y la otra inserción va a ser en la tuberosidad mayor del húmero. Las acciones que tenemos aquí va a ser la de la abducción, ¿de acuerdo? Es la abducción. Perfecto. Entonces volvemos a nuestra tabla y cubrimos. Bien. Eh, la inserción que hemos visto a nivel del húmero va a ser donde? En la tuberosidad... Mayor. ¿Vale? La siguiente inserción, ¿dónde va a ser? Que va a ser en la fosa supraespinosa. de acuerdo y las acciones bueno pues la acción principal que a que me interesa que sepáis es la de estabilización es de estabilizar la articulación del hombro no ya sabemos también que va a eh, producirnos la abducción de, del hombro pero lo importante es la estabilización de la articulación bien pasamos a ver por tanto el siguiente Músculo que conforma los manguitos rotadores y eh, se trata del infraespinoso, ¿de acuerdo? El infraespinoso lo tenemos localizado aquí, se tiene su origen por tanto en la fosa infraespinosa, ¿de acuerdo? En este caso ya es un músculo superficial no es como el anterior que era profundo, lo que pasa es que este está pegado, está aplastado por una fascia contra la escápula, ¿vale? Está cubierto por una fascia que lo, que lo eh, aprisiona contra, contra la escápula. Eh, sus fibras, tenemos las fibras musculares, tienen eh, una dirección que va a ser postero externa, ¿vale? y van a insertarse, tenemos aquí un, el músculo aislado, y lo vamos a insertar, se va a insertar también donde, en la tuberosidad mayor del húmero, ¿de acuerdo? Una de las acciones que presenta es la rotación lateral, ¿de acuerdo? Rotación lateral. Bien, entonces nos vamos al cuadro y empezamos a cubrir. Infraspiroso, ¿dónde va, ¿dónde va a insertar sin el húmero? Pues lo tenemos en la tuberosidad mayor, ¿de acuerdo? tuberosidad mayor del húmero. ¿Dónde va a nacer? ¿Dónde se va a insertar también? Bueno, en la escápula, pues en la fosa infraespinosa. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto que, eh, bueno, pues la función que nos va a interesar es un músculo estabilizador de la articulación del hombro, además de que nos puede hacer la rotación lateral. Eh, por último, pasamos a estudiar lo que es el redondo menor, ¿de acuerdo? Redondo menor, este es el redondo menor. No lo equivocáis con el redondo mayor. Bien, pues el redondo menor es un músculo que nace, que tiene una inserción en la escápula y otra va a ser la batería del húmero. En el húmero vamos a tener su inserción en el, aquí le marcamos, Va a ser en, también en la tuberosidad mayor del húmero, mientras que en la escápula será en el borde inferior externo de la fosa subinfraespinosa. ¿De acuerdo? Borde inferior externo de la fosa infraespinosa. ¿Qué acciones va a realizar? Bueno, pues tiene rotación lateral ¿vale? y abducción y también la abducción. Vamos a, entonces a nuestro cuadro, a cubrir nuestro cuadro, y pondremos, por tanto, señalaremos que eh, el redondo menor se inserta donde en el número, también en la tuberosidad mayor. ¿De acuerdo? Y también se va a insertar, como hemos visto, va a ser en el borde... Será borde medial de la escápula. No, perdón, hemos dicho el borde inferior externo, borde inferior. Borde inferior externo de la fosa, bueno, infraestinosa, vale. Y también, importante.